¿Por qué hemos hecho esta actividad? Pues hemos hecho esta actividad porque con frecuencia olvidamos que el talento que hay en el centro es el único combustible que tenemos para el diseño de proyectos de futuro. No reconocer el historial del centro como institución o no reconocer el historial personal, la capacidad de cada uno y de cada uno de nosotros en relación con los proyectos que ha realizado, pues es realmente absurdo. Sería como intentar empezar de nuevo constantemente. Y eso, pues hombre, uno lo puede asumir cuando llega a un centro, llega de nueva tiene que demostrar algo siempre, ¿no? Pero que centros consolidados aparentemente estén siempre comenzando porque no reconocemos el talento de las compañeras y los compañeros, pues nos quita mucha fuerza, hace que nuestro combustible esté muy empobrecido, esté muy depauperado. Bueno, este punto de partida creo que es importante. Hoy reconocer esa fuerza es, la, eh, es el valor... ...que nos da fuerza para responder a esta, a esta pregunta... ...vale, ya sé qué has hecho... ...ya sé por tanto cuáles son tus competencias... ...sobre eso vamos a construir... ...cuál es nuestro proyecto de futuro... ...cuál es tu proyecto de futuro... ...entonces hemos acabado una primera fase... ...consolidación del grupo, reconocer su competencia, ...su talento... ...vamos a empezar a construir... ...a partir de ahora... ...y vamos a intentar construir... ...pues a partir de esa sensación... ...de que las personas... Que tenemos en nuestro equipo son capaces de ayudarnos a definir un buen proyecto. Esta es una cita de Antonio Bolívar que yo utilizo con mucha frecuencia, aunque me parece muy interesante. Lo mejor que podemos hacer por nuestra propia formación, por nuestro propio centro, es algo tan sencillo como intercambiar información. ¿Qué cosa tan sencilla, ¿verdad? ¿Qué cosa tan aparentemente razonable? Pues sin embargo, con frecuencia no lo hacemos y hay veces que uno se entera de que a un compañero pues le han reconocido con un premio no sé dónde porque sale en la prensa y dices, ¿cómo va a ser esto? bueno a mí me gusta utilizar esta, esta traducción mala traducción este anglicismo falso de la experticia colaborativa experticia es una palabra que no existe en castellano no sé si, si existirá en euskera, pero estaría muy bien que la inventarais. ¿eh? ¿Vale? O sea, es una palabra nueva es ¿eh? Bueno, experticia es la competencia que proviene de la experiencia y es importante sobre todo cuando se vuelve colaborativa. Es decir, pues mira, desde lo que yo sé hacer, porque ya lo he hecho, voy a colaborar contigo en hacer algo que es nuevo. Bueno, pues esa es la fuerza que vamos a intentar poner hoy en marcha. Os pido disculpas si lo que vamos a hacer es una simulación, porque no estáis con vuestros compañeros de vuestro centro, porque no estáis en vuestro centro ni nada parecido. Lo que estamos haciendo es una simulación de algo que sí creo que es verdad. Creo que hoy el futuro apunta hacia, hacia equipos de diseño de varios profesores, varios maestros, contando además con el apoyo de los chicos y las chicas y si es posible con las familias. Creo que por ahí va a venir el futuro por una serie de razones y es que va a haber cada vez mayor presión de la sociedad para que trabajemos en esa línea. El problema es que estamos en una especie de punto de inflexión, de punto de inflexión social y de punto de inflexión educativo, en un cambio de paradigma, que yo eh, vinculo con esta idea. Este libro, que es uno de los más interesantes, que se han publicado en los últimos cinco años, de Nacho Pozo, eh, es de hace dos años, de 2015, Aprender en tiempos revueltos, me parece que uno de los libros más interesantes por el puro sentido común que, que desarrolla, que también tiene una base científica muy potente. Y fijaros lo que nos dice. Las necesidades sociales de aprendizaje han evolucionado en estos últimos años mucho más que las formas sociales de organizarlo o de gestionarlo. Es decir, la sociedad está demandando más de lo que la estructura de la escuela es capaz de ofrecer. La responsabilidad no es nuestra exclusivamente, la responsabilidad también es de la administración, incluso de la propia sociedad que demanda más pero da menos. Pero lo cierto es que hay mayor demanda de lo que a veces somos capaces de, de ofrecer. Queremos que nuestros chicos tengan competencia digital, que tengan competencia social, que tengan competencia, por supuesto, lingüística, en varias lenguas, nacionales, de todo el Estado y también extranjeras. Y además varias extranjeras y con niveles altos. Y también queremos que tengan competencia artística, porque si no, ¿cómo van a comprender que esto que ha ocurrido aquí es realmente una circunstancia mágica que nos vuelve más humanos? Pero también queremos que tengan, que tengan, que tengan, que tengan. Pero la escuela sigue con la misma dotación de recursos. Entonces, las necesidades sociales han evolucionado más que la estructura que tenemos para responder a estas necesidades sociales. A mí me gusta hablar de un triángulo, el triángulo de las Bermudas. Eh, lo he contado ya en muchas ocasiones, pero cada nuevo día encuentro nuevos datos para estar convencido de que trabajamos en el triángulo de las Bermudas. El primer vértice de este triángulo se llama evaluación. Cuando la mayoría de nosotros estábamos estudiando primaria, o os acordáis de EGB, ¿no? pues no había evaluación de diagnóstico, ni... no existía PISA... PISA, ¿no? Pero... ¿no? Era todo reeditar, ¿no? No era un examen chungo ni nada parecido. Y sin embargo, hoy, buenas partes, buena parte de nuestras políticas se hacen en función de la rendición de cuentas y de los resultados en pruebas estandarizadas. Y esto, y esto es muy importante, no va a ir a menos... Va a ir a más. Porque en realidad, todavía en nuestro país, y aquí me refiero a tanto al País Vasco como todo el Estado, la cosa está flojita. Esto es un poco para echarse a temblar. Hay países donde realmente este tipo de evaluaciones determinan sueldos, dotación de recursos, organización, estructura y hasta dónde trabaja cada uno de nosotros. Es decir, hasta dónde podemos llegar, hay todavía recorrido para crecer. Y una parte de la política ha decidido que es muy barato cambiar el sistema a través de la evaluación. Estoy hay es un libro estupendo, que se llama Tiempos de Pruebas, de un inglés que se llama Gordon, Gordon Stobart, que lo explica magníficamente. Es más barato hacer un examen que sacar una nueva ley. Por tanto, dejo la ley, pero te cambio el examen. Y a partir de ahí, reconfiguro todo lo que haces en la escuela. Entonces, nuestro trabajo va a venir definido por los procesos de evaluación. Pero al mismo tiempo hay otro vértice en el triángulo que es la tradición, lo que cada uno de nosotros entiende que tiene que enseñar. Bueno, todos nosotros tenemos una manera de enseñar que proviene de cómo nos enseñaron y que responde a lo que nuestra comunidad de práctica establece que se debe hacer. Yo he tenido discusiones tremenda con los profes de matemáticas acerca del orden de la secuencia. Es decir, para llegar a la estadística hay que pasar necesariamente por la geometría, es decir, no se puede comprender la estadística si tú antes no das cuerpos geométricos y si el rombo determina que uno comprenda los porcentajes y, bueno, es que quedando así, no, eso lo pone el libro de texto, pero no lo dice absolutamente nadie, es decir, tú determinas el ritmo y a lo mejor es mucho más interesante empezar el año trabajando estadística, a partir de ahí hacer una investigación, y a partir de ahí, viendo... Es decir, que somos nosotros quienes controlamos el currículum. Pero realmente nuestra comunidad de práctica tiene una tradición. Y no respetarla, te genera el entripado. Y el entripado es poderoso. Porque cuando tú sabes que estás haciendo algo que es atípico en tu comunidad de práctica, de alguna manera empiezas a dudar. Tu identidad profesional... yo me estaré equivocando... Entonces, la segunda fuerza que determina cómo enseñamos es nuestra comunidad de práctica. Y es una fuerza muy poderosa y difícil de cambiar. Y la tercera es esta palabra en Córdoba que se llama competencia. ¿Qué necesidad teníamos nosotros en el 2006 de inventar lo eh, de las competencias? ¿Vale? Esto también, también son ganas, ¿no? Eh, ¿Ya sabéis que antes del 2006 no, no había competencia? Nadie en la universidad intuyó lo que iba a pasar. En 2006 aparece y de repente, ala, a publicar, hasta que hemos llegado ya al colmo de la, de la calidad y la excelencia, que son los estándares de evaluación, sin los cuales pues no sé cómo ninguno de nosotros da clases. ¿no? Estándares, indicadores, todo un universo nuevo que intuimos que nos, de alguna forma, conduce a enseñar de una manera distinta, pero distinta en relación con nuestra tradición, y distintas con frecuencia en relación con la evaluación tres maneras distintas de enseñar en una sola escuela auténtico triángulo de las Bermudas ¿por qué? ¿qué hago? ¿respeto mi tradición de cómo se enseña? ¿qué hago? ¿enseño para las evaluaciones? ¿qué hago? ¿enseño para el desarrollo de las competencias? ¿hago un mix? es un tremendo triángulo de las Bermudas en el que estamos trabajando bueno ¿Cómo conseguirlo? Es decir, ¿cómo conseguir hacer malabares entre estas tres enormes fuerzas, entre estas tres tendencias que a veces conducen hacia el mismo lado y muchas veces no tanto? Bueno, pues empieza por entender que los contenidos en realidad forman parte de este otro conjunto de seis C, C que son también competencias de la escuela y que establecen cuando un niño cuando una niña está creciendo como individuo esta es una propuesta muy interesante de dos psicólogas especialistas en la relación entre juego y aprendizaje no miréis el título del libro que es horroroso becoming brilliant cómo llegar a ser brillante son estos libros que tienen un título para vender y después el contenido no tiene nada que ver con eso a mí esta propuesta me parece que ilumina aspectos que a lo mejor pues pasamos eh, por encima Bueno. Pues para trabajar en este triángulo de la Bermudas tenemos que trabajar los contenidos, sí. Pero también trabajar colaboración, comunicación, crítica, creatividad, autoconfianza. Y además tenemos que empaquetarlo todo en una estructura que nuestros chicos y chicas sepan disfrutar, que nuestros chicos y chicas sepan asimilar y la acepten. Y la estructura que nosotros proponemos es la estructura del viaje. Es una estructura narrativa que encaja bien con nuestra manera de pensar. Bueno, o sea, nosotros estamos proponiéndoles a los grupos con los que trabajamos es que planteen su enseñanza como si fuera un viaje. Y este viaje tiene una serie de etapas. Tiene una entrada en la cual pues, presentamos el tiempo en el que vamos a aprender. Tiene un desafío, búsqueda de información, gestión de la información, producción y difusión. Vamos a ver cada una de las etapas. Vamos a ver qué significa. La entrada es el momento en el que enganchamos a nuestros estudiantes. Nosotros provenimos de una tradición que nos decía que lo primero que hay que hacer es analizar los conocimientos previos de nuestros estudiantes. Y muchos de nosotros hemos empezado eh, secuencias de aprendizaje, pues casi con un cuestionario, para ver bueno, qué es lo que saben, a partir de ahí construimos. Bueno, pues nosotros lo que planteamos es que hay algo previo, hay una especie de momento cero, que es cuando convences a nuestros chicos y chicas de que lo que va a ocurrir es interesante. ¿Os imagináis que antes de entrar al cine alguien os hiciera un cuestionario para saber qué es lo que sabéis? Hombre, chicas, vamos a ir a ver las 50 sombras de gay. Un momento, yo tengo un cuestionario. ¿Qué sabe usted sobre.? Vamos, no voy a hacer preguntas. Bueno, pues nosotros podemos, preferimos plantearnos otra, otra estructura. La estructura es que el comienzo de una secuencia de aprendizaje, tiene que consistir en plantearles una narración, plantearles un reto que les parezca interesante, que les parezca provocador, que les parezca que merezca la pena dedicarle un tiempo a él. Esa es la entrada, la creación de la narración y el escenario, provocar, motivar. Claro, muchos de nuestros chicos viven en un mundo digital, en un mundo que les está ofreciendo esta narración, que les está ofreciendo escenarios, que les está ofreciendo retos. Y después llegan a la escuela y nosotros presuponemos que tienen que venir motivados de, clase, de casa. Presuponemos que los que les estamos ofreciendo, bueno, pues les tiene que interesar. ¿Sabéis cuál es el principal problema hoy de la escuela? El principal problema de la escuela hoy es el viaje astral. Esto supongo que lo habéis hablado en el claustro, ¿no? Uf. El problema del viaje astral, ¿no? Los chicos, sobre todo en secundaria, son capaces de hacer una proyección astral. Es decir, suena el despertador en torno a las 7 de la mañana, 7 y media. Entonces suena el despertador y se despierta el espíritu, y el espíritu es el que viene al instituto. Pero, ¿sabes? Entonces, ellos están, pero tú le das una explicación, bueno, pues vamos a explicar hoy la fracción irreducible, ¿no? Para el de matemáticas, no, para el de matemáticas. Todo lo, Eso hace casi. Pero en realidad no se han enterado de nada, porque solo está la mitad del chico ahí, ¿sabes? Y es. En torno a las once y cuarto también en la Científica, se unen las dos partes, cuerpo y espíritu, en torno a las 11 y cuarto Y en el recreo pues ya está otra vez unido. Es decir, tenemos un gravísimo problema a la hora de convencer a nuestros estudiantes de que lo que va a ocurrir es mínimamente interesante. Porque ellos viven literalmente en un mundo en el que hay narraciones y escenarios que sí provocan su interés. Bueno, pues nuestro punto de partida es encontrar ese vínculo motivacional. Y comprender que la motivación se regula en el aula, no viene de casa. La motivación ya nunca viene de casa, se regula en el aula. A partir de ahí le proponemos el desafío. Le proponemos el desafío en forma de pregunta, en forma de problema. Y ese desafío tiene que estar pensado para él, no para nosotros. Es decir, no puede ser un desafío que no les diga nada a ellos. Ahora bien, si tenemos poca práctica en trabajar a través de proyectos, en trabajar a través de estructuras activas, el desafío se puede negociar o no. Hay mucha gente que establece que dice no, en una estructura de aprendizaje a través de proyectos o de tareas, o negocias o no es un proyecto. Pues yo creo que realmente en contextos reales es mucho más complicado. Yo tengo algunos... Compañeros docentes que tienen ya mucha práctica en el trabajo por proyecto y son capaces de negociar en tiempo real de tal forma que un proyecto potente. Si no tenemos todavía esa práctica, ni los estudiantes ni nosotros, el proyecto puede venir predefinido, puede venir definido a priori. Y poco a poco iremos ganando práctica y los chicos también serán capaces de pensar cuáles son los retos a los que quieren darle respuesta a través del conocimiento. Y exactamente lo mismo con el producto final de nuestro trabajo. Que como veremos más adelante, el trabajo va a tener algún tipo de producto final. Tras la entrada y el desafío, empieza el tiempo de la búsqueda de información. Y aquí, la primera fuente de información sí que son nuestros estudiantes, agrupados en grupos cooperativos, en grupos de trabajo. Pues tenemos que encontrar qué saben y crecer a partir de ahí. Pero, además de lo que ya saben, evidentemente... Pues vamos a ir a fuentes primarias y secundarias, vamos a ir a una variedad de informantes. Cuando hay compañeras o compañeros que se plantean si el libro de texto tiene sentido en un contexto de aprendizaje activo, pues mi respuesta intenta ser de sentido común. Si el libro tiene información interesante, léelo como fuente secundaria. ¿Ahí hay información? Pues léelo como una fuente secundaria. Pero no lea solo el libro de texto. Lee el libro de texto y otras fuentes que pueden ser tan valiosas. Pues si queremos conexión a la red, ¿por qué te vas a limitar a un libro de texto? Pero si lo tienes, pues léelo. ¿no? Es igual que lo de los informantes. Hay alguien que se ha compañero? compañero, es decir, el compañero y la compañera. están explicando. Yo siempre hablo de la pesca. Es mi ejemplo favorito. Están la pesca en antiguos conocimientos del medio o ahora en ciencias de naturaleza, ciencias sociales, cuando ellos dos que si sí trabajan, no como vosotros, <risa> explican la pesca, pues lo normal, lo que se espera de un maestro de primaria o un maestro de primaria es que explique la pesca, ¿no? la pesca de, de altura, de bajura, de la de contraaltura, yo no sé nada de pesca, pero os garantizo que si yo fuera maestro de primaria yo explicaría la pesca, porque hemos asumido que podemos ponernos máscaras de conocimiento, hemos asumido que podemos, que podemos ponernos máscaras de conocimiento y explicar lo que sea. Bueno, pues hoy también tenemos el acceso a una serie de informantes que pueden hablar en primera voz, en primera persona. Es decir, si yo tengo un grupo y conozco a las familias de ese grupo, que es lo que se espera que hagamos, sea desde la tutoría o sea desde la información que nos pasa al centro, a lo mejor es mucho más razonable que venga una mamá que trabaje en el entorno de la pesca, un papá que venga en el entorno de la pesca... Es decir, recurrir a informantes en un mundo normal sería lo normal. Lo que ocurre es que la escuela ha incorporado la idea del maestro omnisciente. Yo lo sé todo. Y una de las cosas que viene a decirnos en el siglo XXI es que se puede ser ignorante en algunas cosas. Es que yo no tengo por qué saber nada sobre hidrocarburos. No tengo por qué saber nada sobre muchas cosas. Pero sí tengo que saber cómo conectar a mis estudiantes con informantes reales. Igual que también tengo que saber cómo hablar con esos informantes y decirles, ojo, no estás dando una conferencia para los ingenieros de caminos, canales y puertos. Vienes a hablar con niños de 6 años. Entonces... Parte de mi profesionalidad es preparar al informante para decirle, ojo a quién le vas a hablar, qué tipo de cosas vas a decir, cómo las vas a decir, etcétera, etcétera. Bueno, búsqueda de información. Y a partir de la búsqueda de información, gestión de la información. Es decir, seleccionar las fuentes de información que son valiosas. Bueno, ¿por qué usamos el libro de texto y por qué no es escandaloso que lo usemos? Pues porque sabemos que es una fuente de información razonablemente buena. Bueno, pues creemos que están bien filtrados los contenidos, creemos que están bien escritos, que importan información... Bueno, pues ya está. Claro, pensar que es una fuente de información excelente y única, pues sería un error. No, hay que procesarla y añadir otra. Hay que curar contenido. Y a partir de ahí leerlo. Y contenidos que hoy, en el siglo XXI, pues pueden estar en vídeo, pueden estar en audio, pueden estar en texto, pueden ser representaciones gráficas... Si de todos modos después nuestros niños para comprender lo que le decimos van a YouTube, pues ¿por qué no incorporar eso también como fuente de información? Y a partir de ahí procesar esa información, buscar, gestionar la información. Y claro, la clave para que esto lo podamos llamar aprendizaje activo es que tiene que haber una fase de producción, una fase de elaboración. Me decía esta mañana una compañera, me citaba un artículo de Freud. ¿no? El último verbo que ella me decía era elaborar. Claro, es que si no elaboramos, si no elaboramos y después producimos y creamos algo, ¿estamos realmente conociendo? Y ¿Uno realmente conoce si no es capaz de elaborar y producir? Pues yo creo que al menos en el siglo XXI no. En el siglo XXI no. Sí, hay que crear algo. No tiene por qué ser inventar una nueva máquina, pero sí tiene que ser para pasar por los procesos cognitivos, por el esfuerzo de decir, y ahora vamos a crear algo que todavía no estaba hecho. Claro, ahí la clave es que si elegimos bien el producto final, resulta que el producto final se convierte en una fuente de motivación. Yo doy clase en formación de maestros y maestras, en infantil y primaria, y, eh, y les digo que suspender conmigo... Es relativamente difícil. Una cosa que pueden hacer para suspender conmigo, si alguien tiene voluntad de suspender, es hacer plagio, plagiar. Porque nuestro compromiso ético impide plagiar. Sí permite utilizar citando, buscar la licencia adecuada, pero plagiar un maestro no debe plagiar. Ni debe tampoco, pues, no lo sé, en fin, las cosas que hacen los, en fin, otras profesiones. Tenía la ganas de decirlo, pero tenía que dar callado. Esas profesiones son las que estén pensando. Pero los maestros no. Entonces, no se puede. Y después les digo, hombre, otra cosa que tampoco se puede es proponer, pues, como producto final, carteles. Carteles. Vamos a hacer un proyecto del otoño, con un cartel, en el que vamos a coger las hojas del patio y las vamos a poner en cartel. Más bonito. Pero eso es estupendo. Después no la suspendo, ¿sabes? Una adaptación curricular y tal. bueno, un buen producto final es una fuente de motivación y la motivación no viene en la mochila, la motivación se regula en la clase. Si acierta con el producto final, estás provocando, estás generando esa motivación y a partir de ahí, difusión. Y uno dirá, hombre, difusión, pero qué somos, estamos vendiendo el producto. No, no, no, la difusión no tiene nada que ver con la gente, ha parecido, tiene que ver una vez más con la elaboración y con la motivación. Cuando uno cuenta qué ha hecho y explica cómo lo ha hecho, está volviendo a pasar por el proceso de elaboración mental, el proceso cognitivo de volver a hacer. Eh, en la difusión hay otro principio fundamental de motivación y es que veo reconocido mi esfuerzo en el otro. El otro puede ser la otra etapa, el otro nivel, los padres, las familias ¿no? las familias, puede ser pero tenemos que darle difusión si no hay difusión, estamos tirando a la basura una fuente de motivación y una fuente de reelaboración y no es cierto que la evaluación sea al final pero os tengo que pedir disculpas las diapositivas no pueden ser transversales me había gustado poner una especie de diapositiva transversal pero van unas detrás de otras es lo que tiene... Ya sabéis que PowerPoint nos hace tontos, ¿no? Hay gente que lo dice. Bueno, pues, esto es uno de los problemas. La evaluación no es al final. La evaluación es durante todo el proceso. Porque, bueno, ya todos sabemos que evaluar no es calificar. Esto ya está muy dicho, ¿no? Esto ya está asimilado. Evaluar es tomar datos para ver si la cosa está funcionando. Solo que también al final del proceso la administración, la ley y la familia nos piden que califiquemos. Es decir, que resumamos un proceso muy complejo y rico y vivo en una notilla ridícula. Y ellos, la administración y la familia, se lo van a creer como si esto fuera la verdad absoluta. Tienen un 6. ¡ah, mira, bueno, estaban abroados, ya, a abro, ver. Eh. Pero podía haber llegado un 8. Ah, y, y no se dan cuenta que 6 y 8 no significan nada. ¿Qué significan 6 y 8? 4, Muy dice amigo Jordi Aben, 4 qué es? La mitad de conocimiento que 8. ¿Y eso cómo se mide? Estamos en ciencias sociales, ha sacado un cuadro, más, se ha salido a mitad de los ríos de la vertiente cantabrica. Esto es un poco raro. La calificación es un proceso de comunicación. Es decir, yo como profesional les cuento de manera muy simplificada a la familia y a la administración, cómo ha ido el proceso, pero de manera muy simplificada. Evaluar es algo más complejo. Y evaluar ocurre durante todo el proceso de trabajo. Y lo más razonable sería que evaluáramos para el éxito. Y si es posible, para transformar nuestra propia práctica. Y para ello necesitamos estrategias alternativas de evaluación. Hoy no vamos a hablar en profundidad de ellas, pero ya todos los centros tienen asumido que se pueden utilizar portafolios, que se pueden utilizar diarios, que se pueden utilizar las evidencias para analizarlas, etcétera, etcétera. Al menos el 25% de vosotras tenéis esta cara. ¡Está chalado. ¡Portafolio! Y no he dicho rúbrica, ¿eh? Me lo quedo callado, Porque ya he aprendido que lo de...